Bien, vamos a ver si esta segunda parte, pues ya el de, de Notting Kansas, no lo, no lo puedo sincronizar bien. Porque el split está muy pesado, si no pues lo voy a cerrar. Sí, básicamente creo que es el, ese proceso encima hace que va muy lento. Sí, es eso. Vamos a, a detenerlo. Eh y vamos a guardar de dos maneras y lo vamos a cerrar. Y vamos a continuar a ver si pues va un poquitico mejor, no es mucho, pero si sí mejora el sonido. Bueno, si no le vamos aquí. mejor mejoró un poco, pero pues no sé, ahora ya no se va a poder contabilizar cómo va el recorrido, pero pues bueno, no importa, lo importante es que eh, es lo que pues tratar de hacerlo, porque pues no, lo que decía en principio no se cuenta con las cosas, eh, pues con de pronto le falta más RAM o la tarjeta de video, muy pobre. Eh, el problema también es como grabar con el mismo ordenador, ese es el problema que le veo. Porque si no fuera eso, pues de todas maneras se... O sea, si yo ya probé sin, sin grabar, y corre bien, juego corre bien, como en la Play 1. Pero pues, eh, para poderlo grabar, pues vamos a pues, tocar omitirle y dejar pues, esa parte así. Omitir el Live Split, y pues dejarlo así. Y de todas maneras ya pues ya yo practicando prácticamente solo desde ayer. Eh, en este juego pues obviamente ya lo conocía desde antes pero.. Y ya grabé unos videos. Pero pues eh, en este.. sigo practicando solo pues como unas 6 horas o algo así. Lo que me demoré haciendo los videos. Y ya pues en este ya sería pues ya empezar a hacerlo como práctica, como si fuera un gameplay pues real de como si terminaría el juego o así o a terminar el juego o no sé si a terminarlo pero por lo menos dejar el gameplay ya bien creado o por lo menos como se está haciendo en vivo pues no va a tener un libreto así como muy estricto ni tampoco algo planeado eso me preocupa un poco pero pues pero pues vamos a ver cómo sale y también pues eh, voy a ir comentando pues varias cosas que se me van viniendo porque pues de la parte de recreación del juego, los diseños, todo lo que yo más pueda eh, eh, hablar y, y según lo que vaya a ir viendo también porque pues lo que se va presentando en el juego pues así mismo también se va, se va a ir haciendo. ¿sí? estos juegos como este juego pues de electronic arts tienen pues siempre ha tenido como esa parte de diseño en pistas eh, pero así como pues, más enfocado en el juego que en la jugabilidad pues en que sea como el manejo de la pista pero los controles sí han sido malos siempre o sea, eh, la inteligencia artificial también ha sido mala siempre aunque en este juego pues apenas estaba iniciando ese tema o pues estaba iniciando para ellos mm. Y pues tiene ciertas cosas que son muy intrusivas. Eso es lo que he visto siempre en casi todos los juegos de electrónica. Y eh, muy obligatoriamente pues no. Pues, la inteligencia artificial si sí se basa en ciertos eh, códigos para que... Para que actúen de cierta forma. Y en el momento... ...en el momento que eso no se cumple pues tiene que tomar acción, ¿sí? Pero pues... ...pero tiene que haber siempre un rango, o sea, debe haber un rango de, de factibilidad de tomar una decisión al 0 o al 1 que es el código binario... Y, ...y que tome cierta decisión o la otra, o sea, un sí o un no, o un, un positivo, un abierto o un cerrado... Entonces eso, eso, pues ese código tiene que estar implementado pues de la forma que, que para ciertos casos tome cierta decisión y para ciertos casos tome la otra. Eso de todas maneras sí está planificado porque pues tenemos que entender que los juegos no funcionan con.. O sea, ellos no piensan, sí, todo está ya predefinido bajo ciertas bases de la estructura. Eh, eh, ...bidimensional y tridimensional, y en la parte del código, pues, en el, escrita en el código de lo que debes, o sea, si sí, no toma ninguna decisión que no esté, eh, digamos, los errores ya son otros temas que, cuando se genera un bug, ya es un error del código, del sistema interno, eh, pero, eh, ese error puede hacer colapsar la máquina y el juego, pues, en sí. Si llega a ser muy vasto se podría tirar el sistema, pero pues no no se ha visto esos casos que yo haya visto pues que un, llegara como prácticamente un virus, porque pues si reseteando la máquina ya si eso le hacen pruebas digamos no sé si electrónica Arts ahorita hoy en día hará esas pruebas ni Ubisoft tampoco las hace porque si no no tendría esos juegos así, pero debe haber una una gente que prueba ese tipo de sistema ¿no? y de aquí ya llegamos eh, ese tipo de, tiene que haber un, en el equipo de trabajo de diseño, tiene que haber una persona que analiza eso. Eh, y se da cuenta de esas cosas antes de que el juego se produzca, pero muchas veces se saltan esos procesos, porque no se les da la gana. ¿sí? Eh, vamos aquí a guardar, vamos a guardar en el, en el primero. Para, ya lo tenía escrito, pero lo vamos a escribir de nuevo pues para que, quede, para que quede el registro y de que no se está utilizando ninguna trampa ni nada, se está haciendo todo pues legal como debe ser, como Dios manda es si un day drive, bueno, a veces da la, la opción de escoger, pero esta vez no yo creo que después, después de la tercera pista sí da la opción de escoger, pero en este caso no Y hago esta y ya dos pistas más o menos pues Voy pausando porque pues se me va haciendo muy largo el video Aquí no, no sé, ah bueno y también me va a salir la opción Bueno eso no lo he corregido porque me sale Que este video se van a hacer con, con una prueba del trial Pues un trial del, del el, el, el action porque no tengo la versión pues ya la compré pero no me ha no me, ¿qué? no me han dado un registro pues de de cómo de cómo activarla entonces sigue estando versión trial pues no sé pues ya, lo, ya lo, en los vídeos anteriores ya funcionado bien pero no sé qué pasó y ya no está saliendo como si no se hubiera activado entonces, bueno... Pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Entonces, pues igual, espero que ya para el próximo los próximos videos ya lo, lo, lo pueda solucionar y ya no tenga que salir eso ahí de... Action, o si no, tendré que grabarlos con el OBS, aunque me han dicho que es mejor este, pero pues es mejor el, el Action igual también decían eso del la split y verás que estar lento poner lento la máquina come mucho recurso y es un simple marcador de cronómetros con una tabla en Excel no tiene más pero eso sí se nota que come mucho recurso y no no sirve pues Pues, me principio, Tenemos que esperar a este muchacho al primero para que no nos detenga a ganar la pista. se ve bastante fácil pero no es tan fácil porque ya después de, la, de que pasemos al nivel 2 al level 2 ya se pone súper difícil y ya no somos capaces ya de, de llegar de, primero, de primera y si una vez ya arrancar no, no es tan fácil ahorita porque esta la está arrancando el juego nada más pero ya después no es tan fácil y las curvas también como que las toma todo raro y se cae así como iba y como que la moto va perdiendo estabilidad, no sé por qué, porque pues ahí se ve bien, se ve que está todo en verde. Mire. Entonces eso no me gusta, pero bueno. Vamos a terminar esto porque toca seguir dando por partes. Sí, hay que hacer para que no se ponga tan lento. Yeah, for